La intención de este video simplemente tiene como finalidad darle las gracias a Armap, dado que en el blog de Archis podemos ver que la última versión de Armap, de Archis Desktop, la 10.8.1, continuará con el soporte técnico hasta el primero de marzo de 2026. Y tampoco existen planes para crear una nueva versión de Armap 10.9 en el 2021. En lo personal, la aplicación ArcMap es la que me ha ayudado a generar o adquirir el mayor conocimiento en SIG, sí, puesto que es la aplicación que mal he usado en el momento. La próxima aplicación que continuará early desarrollando o enfocando todos sus esfuerzos es ArcGISProm, que de por sí está, está muy buena. Y también de paso quiero informarles que continuaré creando videos en ArcMap, pero progresivamente iré migrando a ArcGISProm. Entonces nuevamente le damos gracias a Armap, no olviden suscribirse a mi canal, darle un me gusta a este video y seguirme por todos los medios sociales. Muchísimas gracias.